Vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, que tiene que ver con lo que nos pasa cuando vamos al almacén al supermercado. Nos damos cuenta que en las góndolas falta harina y sus derivados, aceite uh -huh, y sus derivados. Sí, falta. Eh, Fideos secos, mayonesas, galletas de agua. Enlatados bueno, un montón también. Viste que vamos y hicimos. ¿y ahora qué hacemos? No hay nada. Esta es una de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, aunque... La guerra no sería la única causa para que esto ocurra en nuestro país. Venimos con una economía tan tambaleante, con ciertos uh -huh. inconvenientes. Eh, la realidad es que estos faltantes existen, así lo confirmó Rubén David, comerciante mayorista de nuestra provincia. Hay pocas poca marca y poca cantidad. Bueno, la verdad que los molinos no están entregando lo justo y eso nos obliga a nosotros a tener que limitar la venta también en la góndola. Estamos entregándole entre dos y tres paquetes de 12 unidades al comerciante. Todo el mundo sabe que este producto por el precio internacional y por la suba del dólar va a subir. Si vos también liberás la cantidad se lo llevan todos dos o tres y el resto se quedan sin producto. Nosotros tenemos panaderías también y estamos con nada, nos queda 10 días de stock. Harina significa pan, significa significa fideo, significa panificado, significa galletas, significa remezcla, todo, todo ha aumentado en, la, en, en esa proporción. Bueno, ahí escuchábamos a Rubén David que es referente por justamente eh, su comercio mayorista uh -huh. en nuestra provincia contando eh, parte de la realidad de lo que él vive con los comerciantes porque él abastece claro. a comercios de la provincia, pero todos cuando vamos al almacén sí. o al supermercado a comprar eh, el kilito de harina o a buscar unas galletitas, nos damos cuenta Qué de no que hay. esta situación se está dando. Vamos a profundizar en el tema y lo vamos a hacer con Diego Picardo, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso, que ya está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno... Este, hacíamos referencia a que esto que está pasando, el faltante de eh, harina y sus derivados, aceite y sus derivados, tiene que ver con eh, el, el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque no ese es el único motivo, ¿no? Exactamente, el principal motivo de todo lo que estamos viendo ahora es que Rusia y Ucrania es el primero y el quinto productor de trigo en el mundo, uh -huh lo que hizo el conflicto fue prácticamente cerrar la oferta de trigo de esos dos países para el resto del mundo. Eso disparó los precios de alrededor de 260 dólares que estaban a 460, prácticamente casi que se duplicaron. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Los productores argentinos naturalmente dijeron, bueno, ¿dónde me conviene colocar mi trigo? Afuera. Cualquier persona... Eh, dentro de todo racional Dice, vamos, yo lo que quiero Es estar mejor yo mismo Entonces, a mí me conviene exportar claro. Dado que los precios internos argentinos No ajustaron inmediatamente Al precio internacional claro. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ciertas rigideces Que impiden ese tipo de ajuste Entonces, cuando el precio de mercado Está por debajo eh, Del precio de equilibrio Es decir, en este caso En Argentina los precios para los productores de trigo están por debajo de lo que es el precio internacional. Claro. Lo que se produce es eh, desabastecimiento. Eh, los productores no quieren vender los demandantes a este precio, sabiendo que eh, más adelante lo que va a pasar es un aumento de los precios dado el conflicto, eh, incrementa la demanda y eso produce eh, escasez de, de productos, en este caso, ligados a, al trigo. Uh -huh. la misma dinámica rige para el aceite sí, exactamente Están prácticamente todos los commodities eh, de, del mundo uh -huh. eh, están sufriendo esta suba de precios mencioné el trigo porque es el caso ¿Qué estamos en hablando la claro. suba de precios es la más fuerte eh, pero como eh, si no es harina de trigo, es harina de soja son sustitutos, entonces sube el precio del uno también la demanda se traslada a la, al sustituto y también sube ese precio. Entonces, ese es el principal conflicto que tenemos hoy para, para este tipo de productos. Uh -huh. Pero acá el problema también hay que ver qué hace el gobierno en el sentido de... Eh, los controles de precios, eh, los fideicomisos, uh -huh. que ahora que anunciaron la guerra contra la inflación... Eso te íbamos viernes. a consultar, eso te íbamos a consultar, digo, ¿alcanza esto que, que el gobierno viene a anunciar o anticipar eh, control de precios, ampliar el programa Precios Cuidados, generar más fideicomisos? ¿Con esto este, va eh, a poder paliar la situación...? El problema de, de, de estos controles de precios que establece el gobierno es que sigue manteniendo el precio de mercado por debajo del equilibrio. Lo que se tendría que hacer para que no haya desabastecimiento es que suban los precios. Obviamente a los consumidores no va a afectar porque estamos pagando algo que antes pagamos más barato, pero lo que tenemos que ver es, a ver, ¿qué conviene? ¿Que suban los precios o que directamente no haya el producto? Claro, Diego, te, te interrumpo. Hablando de consumidores, ya lo vimos en pandemia cuando empezaron a decir que faltaban algunos productos, entre ellos el papel higiénico, y salimos todos corriendo ¿no? a abastecernos de esos productos que no estaban. Si vos hoy tuvieras que darnos un consejo, por ejemplo, en este caso hablamos de la harina o el aceite u otros productos que son básicos para la casa, ¿tenemos que salir y abastecernos o quedarnos tranquilos? ¿Qué nos dirías con la economía de la casa? Mira, dado lo que yo creo que va a hacer el gobierno, que es establecer controles de precios, al productor no le va a convenir eh, ofrecer, en este caso, trigo, harina y todos los productos ligados. Entonces, lo que va a pasar es, si se hacen esas políticas, va a haber desabastecimiento. Entonces, dado que va a haber desabastecimiento, eh, conviene... Eh, la reacción natural que va a hacer el consumidor va a ser comprar más. Claro, Yo no te digo que es lo que conviene o no conviene. Pero el comercio no lo, lo va que a hacer. Va a pasar igual. dado eh, las políticas que, que implementa el gobierno. Bueno, tenés una limitación. Con, con lo claro. que es, por ejemplo, la harina, no es un producto que eh, se pueda acopiar por un tiempo muy extenso. Así es que eh, ahí ya la reacción del consumidor tiene que ser diferente a eh, respecto a otros productos. Claro, exactamente ahí lo que, lo que tendría que pasar en estas situaciones ante una suba de precios es que eh, esa suba de precios le dé una señal tanto a productores como demandantes, a bueno, el demandante que restrinja su consumo y el, y el oferente que aumente la producción. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que en la teoría tendría que pasar. Ahora, dado que eso no sucede, eh, el demandante se va a apresurar a ir al mercado a sacar todo lo que pueda, en este caso hay un limitante que es como decís vos que eh, no, no lo va a poder estoquear por mucho tiempo, pero, pero la gente prefiere tenerlo por las dudas, de última después lo tira y, y después, eh, antes que quedarse sin producto. Entonces eso, esas son las distorsiones que se imponen en el mercado cuando el, el, el Estado interviene poniendo controles de precio. Sí, Decís que para evitar el desabastecimiento lo lógico sería... este que, que aumentaran los precios para que no se produzca el desequilibrio y demás. Eh, quiero decirte que te anticipan en estos productos aumentos de precios, más allá de los programas del gobierno, de los controles y demás. Sí, eso va a haber naturalmente, por lo que decíamos... Por una cuestión porque, de oferta y demanda. Por cuestiones de oferta y demanda, el tema es eh, si ahora que se anunció esta guerra contra la inflación, el productor, dado que ahora... Sigue habiendo cierta flexibilidad para poner precios Si le va a convenir seguir mandando productos claro. o sea, Si el viernes ya se va a cortar todo el, el tema de libre eh, implementación de precios eh, Estas señales de más controles sobre los precios Lo que le va a mandar eh, como mensaje a los productores es Bueno, eh, ojo que a partir de ahora no van a poder tener eh, los precios libres, entonces eh, no manden tantos productos a, a ofrecer. Entonces lo mantienen y, y aguardan a poder exportarlos afuera. Diego, comentabas recién de un fedicomiso y también lo estuvimos leyendo. ¿Nos puedes explicar rápidamente de qué se trata esto? El fideicomiso, más que nada, en términos generales, establece que una parte de la producción de, de trigo tiene que eh, ...mandarse para el mercado interno. Entonces, de esa forma hay cierto autoabastecimiento del mercado local... ...y se evita que toda la producción de trigo se termine eh, exportando... ...y no quede nada para, para el mercado interno. Pero, de vuelta, si los precios ajustaran a lo que es el mercado internacional... ...el fideicomiso sería eh, completamente innecesario. Pero dado el desacople que, que hay hoy en día... Eh, el gobierno tiene que meter este tipo de medidas para evitar eh, el desabastecimiento. Uh -huh. Mencionabas que nuestro país va a comenzar una guerra contra la inflación. Lo dijo el propio presidente Alberto Fernández y para poner a la gente en contexto vamos a repasar un tramo donde eh, justamente se comprometía ...a esto, para que justamente eh, quienes nos acompañan vean de dónde sale esto que estás mencionando... ¿no? Eh, ...así como lo escuchan, el, el mandatario nacional prometió que después de cerrar el acuerdo con el FMI... ...comienza la guerra contra la inflación en nuestro país. Cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania... ...esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo... Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balvas. llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan los precios de los alimentos en todo el mundo. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Muy bien. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Ay, lo hemos escuchado tantas veces. ¿Nos emocionamos? ¿No nos emocionamos? ¿Qué hacemos? Una promesa tan reiterada, ¿no? Sí, eh, exactamente. Además, eh, creo que acaba de salir el dato de, de inflación que dio 4,7%. 4, altísimo. Eh, lo cual parece que el presidente tenía algún dato preliminar, lo cual... Eh, Abrió el paraguas abrió el paraguas dado que, que, que este dato iba a ser bastante impactante más que nada porque los consultores estimábamos alrededor de un 4% lo cual supera ampliamente lo que se estimaba y además con un mes de marzo que promete estar por encima no, es estacionalmente está por encima con eh, aumentos de colegios, aumentos en claro, este caso todo. de prepagas también, uh -huh. aumentos de naftas que se que, que se acumulan y todo eso eh, hace que la inflación esté prácticamente descontrolada y se suma además el problema del de, eh, conflicto externo. Pero yo lo que quiero remarcar es que más allá del conflicto externo, en Argentina hay un desequilibrio fiscal y monetario que hace que estemos sufriendo inflación de alrededor del 50%. No digo que no tenga impacto en, la, en los precios El tema este de, de Ucrania y Rusia Pero en un país con eh, equilibrio monetario y fiscal Como tiene el resto de, del mundo Esto te llevaría a la inflación Como pa, está pasando en Brasil Que está en, diez, en casi 11 O en Estados Chile, que Unidos en Que va a tener eh, en, para ellos una inflación histórica Pero ni, ni por casualidad cercana a la que padecemos los argentinos Exactamente, Estados Unidos tuvo cierta eh, expansión fiscal y monetaria de lo que fue en 2020-2021 y y ahora están pagando esas consecuencias de, claro. de, de no haber retirado lo suficientemente rápido la parte monetaria eh, y, y con este impacto en los precios tendrán alrededor de una inflación del 10%, claro. porque, que si bien es una locura para Estados Unidos nosotros lo miramos y, y nos reímos porque decimos, bueno, es algo que sí, nosotros que ya lo ojalá no, tuviésemos esa inflación insignificante al lado de claro. la nuestra digo te pedimos un minuto porque vamos a compartir los mensajes que nos llegan al 44 44. la gente se mete en el tema, opina ¿es? Sí. Es, tiene que ver con la coyuntura tiene que ver con, eh, con el día a día, día, día con nuestro bolsillo ah. con lo que podemos o no llevar a la mesa a ver qué es lo que dicen, buenas tardes mi pregunta es, ¿por qué el productor no produce más? Culpar al conflicto el bélico de Ucrania y Rusia por la suba de precios cuando en realidad es producto de la especulación comercial de los oligopolios? Los formadores de precios son los responsables de los altos niveles de inflación que atravesamos. Eh, me, me quedo con las dos consultas primeras. Una uh -huh. que dice por qué el productor no produce más... Eh, ya nos dirá Diego, y la otra que eh, tiene que ver con, con lo que un poco señalábamos, ¿no? Este, achacarle al conflicto bélico que se está dando. Todo lo que nos ocurre es como exagerado. Y la gente no lo entiende. Aparte, <risa> no, no, pero es que es como exagerado claro, porque no. ya veníamos los argentinos eh, con una economía tan ¿no? Bueno, en cuanto a la primera, que era. Eh, ¿Por qué el productor no produce más? Uh -huh. eh, acá hay un tema de que el, el negocio de los commodities uh -huh. Tienen cierto lag a la hora de pensar la producción Y a la hora de eh, cosechar eh, el, el productor de trigo no sabía el año pasado Que el precio iba a estar eh, casi 500 dólares Entonces ahí hay una restricción a la producción Que... Si nosotros el año pasado hubiésemos establecido reglas claras para el sector, lo más probable es que hubiésemos tenido una mayor oferta, no la suficiente como para eh, sanear esta situación, pero el problema de Argentina es que siempre está cambiando las reglas de juego a los productores, establece eh, trabas, retenciones, regulaciones que desalientan una mayor producción en este campo. Hablo de los commodities, pero lo podría extrapolar a, a cualquier negocio. Y el segundo coincido en la parte de eh, que la, el conflicto de Ucrania-Rusia es, eh, es una parte minúscula comparado con eh, los otros problemas que tiene Argentina, en este caso de que financiamos prácticamente el 70, 80% del déficit fiscal con, con emisión monetaria y eso naturalmente tiene un impacto en los precios Claro, Diego, vuelvo al principio no vamos a hablar un poquito más de lo que son los productos un consejo, por ejemplo a la hora de ir a comprar alguien que te está viendo ahora ¿cómo le aconsejas comprar? Eh, a, no sé, a alguien que va a comprar por semana, por día ¿qué consejo darías? con esta inflación que estamos escuchando y yo siempre digo que el que compra a principio de mes sale ganando comparado con el que compra a fin de mes. Porque como vimos en, en febrero, el que compró eh, a principio de febrero se salvó de la suba de precios de la guerra. El que compró a fin de mes se le licuó prácticamente eh, 4,7% del salario y termina comprando eh, menos. Eh, y después otro efecto que se produce en general con inflaciones tan altas es una fuerte dispersión de precios. Eh, lo que vos podés comprar en el almacén de la esquina Quizás está más caro que el almacén a cinco cuadras sí. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cuáles son los precios de las cosas eh, Hay mucha dispersión y la verdad todo nos parece Bueno, podría estar más caro, podría estar más barato la, la verdad no lo sé Porque ya perdimos el precio de referencia de cada producto Es sí, algo lo que es. Entonces, uh -huh. eh, Lo que siempre está bueno Siempre hay que ver el, tiempo, el tema del tiempo Si uno puede o no es bueno recorrer más de un local a, a ver eh, cómo están los precios y si coinciden. Perfecto, Diego, nos quedamos entonces con estas recomendaciones, uh -huh. una compra mensual, recorrer, eh, por lo que está pasando, abastecerse de eh, los eh, productos que están en el centro de la polémica, eh, que dicho de, sea de paso, aclaramos que están eh, con faltantes y no hay desabastecimiento todavía, es importante esto decirlo para claro, no, calmar no, no. los ánimos. Uh -huh. eh, pero bueno, nos quedamos con esos tips, muchísimas gracias Diego. Bueno, muchas gracias, gracias a Diego. ustedes, un placer hablarlo que acontece.